¿Qué estás haciendo acá? Estoy ¿Eh? buscando lombrices. ¿Estás buscando lombrices? Sí. A ver. Y hay que buscar abajo, a ver si están abajo. Una cosecha, esta es la cosecha de la otra vez. Mira. A A vos encontraste más. A ver, voy a buscar abajo y tiraste. ¿Estás echando? Sí, estamos juntitando lombrices. Mira, parece que ahí hay una, eh, Ahí hay una, esa, ¿verdad? esa. esa. No, estamos sacando de, de la cosecha las que quedaron, mirá. Esa chiquitita, mirá. ya ahí para que... Para que tiene baba. Tiene un poquito, sí, ¿por qué tiene baba? Para respirar, mm. por la piel. Claro. chiquita escúchame y además, ponen ahí que coma, porque coma, me tiran el compostador. Estamos Ay. volviendo a reincorporar las lombrices al ver mi compostador. Sí, todo está comiendo? Papá, ¿no? papá, eh. papá, papá, papá, papá, papá, se papá, papá, papá, papá, ¿A dónde se escapó? Mirá, está papá, papá, papá, papá, papá, papá, Un poquito. Un poquito. Uh -huh. se que tiene un poquito. un papá, ¿Lista, viva? ¿Eh? Sí, está viva. Está viva. Pesita, Ay, me te está, está. está, está no la colita. ¿Cómo la colita? ¿Se ve buena? Ahí, metela en el computador. Metela, metela, si sigue comiendo. ¿Pero un poquito? Sí, no, sí, como un gel Como un sílabo Papá, ahí se... Ahí se encomiendo Aquí está cuatretando Lombricitas Ok, papá el Mira, sí. una chiquitita ahí. ahí está Te buscará la agua también A ver si encuentras Una más Tampoco. No, se cayó otra vez. Vos ¿Sí? me cayiste. Ahí me pues, pasé ¿Sí? tú me cayó. Si se cae, se mueve. Se seca. Ay, que se han comido. Ya. Hay dos chiquititas.